Por estas razones de lo que está pasando en Francia, esos son cadáveres en Italia, perdón, cadáver que están llevando. Por esa noticia y por esta que les voy a enseñar, esta noticia con datos, esta noticia... ahora en España del COVID-19 Mírenlo ahí o sea, yo creo que esas dos noticias le dan la base para yo decir que lo que está pasando en República Dominicana podemos decir que casi un éxito por esas dos razones y lo que está pasando en China en República Dominicana que suba de 34 años a 72, y que la muerte sigue siendo hasta ahora confirmado, dos, podemos decir que en República Dominicana, el área de salud, está haciendo el esfuerzo, o sea, está haciendo el esfuerzo. Ahora bien, lo que no ayuda a esta realidad, es que todas las enfermedades, históricamente hablando, desde eh, la primera peste, la llamada peste egipcia, en el 1350 por ahí, y mucho antes de Cristo, se han producido pandemias, realidades de salud, igual que esta, igualita. Y siempre... La enfermedad ha traído informaciones falsas antes de que llegue al pueblo y luego después de pasar la enfermedad crean informaciones falsas que para la ciencia hacen tanto daño como a la enfermedad en sí. Ahora en el siglo XXI que tenemos la llamada inteligencia artificial, la que el científico Hopkins decía, esa inteligencia artificial llegará haciéndole daño a la humanidad, terminará haciéndole daño a la humanidad y lo tenemos confirmado el fenómeno que está pasando ahora. Entre los daños grandes, tal, tal cual como es el virus, están las informaciones falsas que no deja de traer trastorno psicológico y el trastorno psicológico, tra, trastorno psiquiátrico y trastorno de todos los órganos que científicamente está demostrado que los problemas que le llaman el estrés, o eh, los elementos psicológicos, alteran una serie de fenómenos internos que la gente se te enferma. Y todo el que se enferma, ahora en estos momentos, inmediatamente puede ser de la naturaleza que sea. Puede ser que se caiga en su casa de una escalera poniendo algo, y cuando el vecino dice, se llevaron al vecino, inmediatamente hay una relación. Ignoraba que mi amigo, mi seguidor de este programa, yo seguidor de él, David Díaz, está enfermo. Inmediatamente a decir que está enfermo, que tiene problemas respiratorios inmediatamente, sea cierto o sea mentira, se le va a agregar rápidamente que David Díaz tiene el COVID o el coronavirus. Hasta ahora, ya creo que el máster lo tiene en la información de que sí, que David está enfermo, pero el caso de David es que David en su calidad de dirigente deportivo, hace contacto con extranjeros. Hasta ahora, según las informaciones, la más exacta, el virus, el virus nuestro, vamos a llamarle así, el COVID, el material cual, el que yo envié, o de David. Ok. Ahorita, ese ya está listo. Entonces, él le decía que la información nos llega totalmente deformada. Y yo le traigo un material de lo mucho que hay. Me cuido de no presentarle a ustedes materiales de médico, que por el físico que tiene, es una sociedad clasista, que cree que un médico hermoso, blanco, ojo verde, que habla coordinado y bonito, la gente inmediatamente repite lo que está viendo en las redes sociales. Si es un feo, descuidado, se pone en duda inmediatamente, oigan. ¿Qué tipo de sociedad nosotros tenemos? Y hace entonces que las cosas se pongan en duda. Yo he estado, he estado viendo, después que salgo de este programa, al programa de Marisela, y han ido varios médicos, infectólogos, que por su naturaleza profesional, por su conocimiento teórico, sobre ese tipo de enfermedad, alguna vez se tiran cálculos, números, de acuerdo a lo que ellos aprendieron, pero desconociendo, no ligándolo a que donde se escribió ese concepto, quizás aquí no es tan así. Y con un caso dicen, debe haber de una forma escondida 200, 300 casos. Y todo el que lo ve con gente con un feeling que solo por el físico da la impresión que antes de hablar ya ese posee la verdad.